Hola a todos, esta es la segunda parte de la clase de elementos de un artículo en la sección de método. Habíamos visto que en la sección de método a veces se incluye el diseño, casi no, eso es más para tesis. Se incluyen los participantes y ahorita vamos a ver la siguiente subsección desde instrumentos. También se le llama a veces aparatos, materiales o herramientas. Y a ver, ¿qué se les ocurre que puede ir en este apartado? ¿La poses para que me conteste? O sea, básicamente en esta sección se escribe qué fue lo que ustedes utilizaron para poder lograr sus objetivos de investigación. Antes de ahondar en el tema hay que hacer un breve paréntesis porque hay que ver qué es medir. La definición más difundida de medir es asignar números a objetos y eventos de acuerdo a reglas. Por ejemplo, ahí tenemos unos clips. Cuando medimos cuántos clips hay, pues lo que hacemos es de que asignamos una regla. Cada clip va a valer 1, 1, 2, y así sucesivamente. El problema es que los conceptos psicológicos tienden a ser abstractos. No siempre va a haber algo tan concreto como un clip para saber que, bueno, 1, 2, 3, que se puede numerar así. Por tanto, hay una definición alternativa de medir. Medir es vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Empíricos es el que vienen de la experiencia que se pueden observar. Entonces, pues por ejemplo, tenemos un concepto psicológico abstracto que es la ansiedad. ¿Cómo medimos la ansiedad? Bueno, pues, ¿qué indicadores empíricos tenemos? Puede ser sudoración, puede ser palpitaciones, o también puede ser algo que se le llama unidades subjetivas de ansiedad, que es lo que la gente considera en cuanto a su propia sensación de ansiedad. Entonces Se ponen afirmaciones y ellos tienen que responder de totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo, y eso da una idea, subjetivamente, qué tan ansioso se siente. Entonces, en los instrumentos. Según Hernández Sampieri y sus colegas, que es uno de los libros más famosos de metodología en psicología en México, un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente a los conceptos o variables que el investigador tiene en mente. Es muy importante que ustedes definan con mucha claridad qué quieren estudiar, y no solo ustedes. Los autores de los artículos empíricos tienen que definir con mucha claridad qué quieren estudiar. Lo vimos alguna vez en clase. No es lo mismo decir estrés que decir ansiedad. Son diferentes. No es lo mismo decir sentimiento que decir emoción que decir estilo afectivo que decir humor. Estado emocional, estado afectivo y muchos otros más son diferentes. Es bien importante saber qué se va a medir. En la sección de instrumentos se describen las variables que se miden con los diferentes instrumentos, qué características generales tienen, o sea, cuántos ítems, o cómo funcionaban, o cómo eran las, eh, la, las instrucciones, que eso va con lo que sigue, que es forma de respuesta. A veces tienen los instrumentos cinco opciones de respuesta, son las escalas de que ahorita vamos a ver, Entonces, no, depende. También se incluye en esta sección información sobre confiabilidad y validez. Confiabilidad tiene que ver con la consistencia de las mediciones, con que si hacemos el mismo estudio, si aplicamos el mismo instrumento varias veces, debe de ser consistente. Es confiable. Por ejemplo, imagínense un termómetro. Si ustedes tuvieran un termómetro y midieran la temperatura ambiente en un momento, 10 segundos después la vuelven a medir y resulta que tienen una diferencia de 10 grados centígrados. No puede ser. No sería una medición confiable. La confiabilidad se puede determinar de varias maneras. A veces se obtiene con un alfa de cromba, que es una prueba estadística que te permite saber que los diferentes ítems de un instrumento son consistentes, obtienen respuestas consistentes. Funciona más o menos así. Imagínense que ustedes tienen una escala. Y en esa escala tienen varios ítems que miden lo mismo, ¿no? Entonces, si estos ítems miden lo mismo, yo esperaría que la respuesta del primer ítem fuera relativamente semejante a la respuesta del segundo ítem y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque están midiendo lo mismo. El alfa de Cronbach lo que hace es calcular esa similitud y ver si sí aplica o no. La otra cosa que se pone es validez. La validez tiene que ver con la exactitud de la medición, con medir lo que realmente queremos medir. Esto normalmente se obtiene a través de juicios de expertos, la forma más fácil. Y es importante porque a veces no medimos lo que realmente queremos medir y obtenemos conclusiones incorrectas. Como Imagínense con eso que les decía de estrés y ansiedad, que son diferentes. Si nosotros, sin darnos cuenta, realmente estamos aplicando un instrumento sobre estrés y queremos medir ansiedad, pues no es válido no podemos obtener conclusiones con respecto a ansiedad. En esta sección de instrumentos es muy importante citar a los autores que desarrollaron el instrumento. Y también hay dos cosas que suceden. A veces usamos los instrumentos porque son de acceso libre, tienen una licencia CC que se llama Creative Commons, que básicamente implica que el instrumento está disponible para que la gente lo reuse, a veces para que lo adapten también. Y a veces también para que lo compartan. En otras ocasiones, los instrumentos tienen derechos reservados, en cuyo caso hay que contactar a los autores y ver si nos dan autorización para utilizar el instrumento. Y a veces, bueno, obviamente se tiene que comprar. Creo que esto es todo lo de instrumentos que vamos a ver en este video. En el siguiente video vamos a hablar sobre diferentes tipos de instrumentos.